En un país megadiverso como este, no encontrarás una igual a la otra. Verás unas grandes y otras pequeñas. Unas que representan nuestra tierra y otras que, oh, otras que la oh, cultivan. Oh, unas que educan. Unas que hacen música y miles que lucen con orgullo el talento de las demás. Porque en Colombia existen unas manos que por 50 años han capacitado, asesorado y protegido a todas estas manos que mantienen vivas nuestras tradiciones. Artesanías de Colombia, 50 años siendo parte de la respuesta. La respuesta es Colombia.